¿Tan basura puede ser? El fuerte descargo de Morena contra Jorge Rial. Morena Rial está pasando un momento delicado de salud, ya que está internada y recibiendo transfusiones de sangre desde hace dos días atrás. Esto, sumado a la guerra mediática constante que tiene con su padre. Hace que la joven esté viviendo una situación complicada. Después de publicar fotografías desde la cama de un sanatorio y contar a sus seguidores que quedaría ahí por un tiempo, mostrando cómo le hacían transfusiones de sangre, la mediática arremetió nuevamente contra Jorge Rial y realizó un durísimo descargo. La hija del conductor de intrusos, en las últimas horas, volvió al ataque luego de asegurar que el periodista querría echar a la amiga que la está cuidando. J.R. Dios mío. No te das cuenta que estoy sola y las únicas personas que están conmigo las 24 H.S. ¿Las echas? ¿Tan basura puedes ser? Disparó More. ¿Tan basura puedes ser? Te detesto, eso es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Siempre haciéndote el presente y eso es más ausente que cualquiera. Y ojalá todo el mal que me hiciste en esta vida, y no solo a mí, te vuelva, lanzó molesta. Luego, agregó otra imagen en la que se la ve recostada en la cama de internación sola.